¿Cuál es su opinión sobre el camino neocatecumenal? Este es un fenómeno muy complejo y triste. Para hablar abiertamente, es un caballo de Troya en la iglesia. Los conozco muy bien porque yo fui un delegado episcopal para ellos durante varios años en Kazajstán en Karaganda. Y ayudé a sus misas y reuniones y leí los escritos de Kiko, su fundador, así que los conozco bien cuando habla abiertamente sin diplomacia, debo decir, el camino neocatecumenal es una comunidad judío protestante dentro de la iglesia solo con una decoración católica. El aspecto más peligroso es con respecto a la Eucaristía, porque la Eucaristía es el corazón de la iglesia. Cuando el corazón está en malas condiciones, todo el cuerpo está en malas condiciones. Para el neocatecúmeno, la Eucaristía es ante todo un banquete fraterno. Esto es protestante, una actitud típicamente luterana. Ellos rechazan la idea y la enseñanza de la Eucaristía como un verdadero sacrificio, incluso sostienen que su enseñanza tradicional, y la fe en la Eucaristía como sacrificio no es cristiana, sino pagana. Esto es completamente absurdo, esto es típicamente luterano, protestante. Durante sus liturgias eucarísticas tratan al Santísimo Sacramento, de tal manera banal, que a veces llega a ser horrible. Se sientan al recibir la Santa Comunión, y luego se pierden los fragmentos, ya que no se hacen cargo de ellos, y después de la comunión bailan en lugar de orar y adorar a Jesús en silencio. Esto es realmente mundano y pagano, naturalista. El segundo peligro es su ideología. La idea principal del Decatecumenate, según su fundador Kiko es el siguiente: la Iglesia tenía una vida ideal solo hasta Constantino en el siglo IV. Solo esta era efectivamente la verdadera Iglesia. Y con Constantino la Iglesia comenzó a degenerar, degeneración doctrinal, degeneración litúrgica y moral. Y la Iglesia tocó fondo de esta degeneración de la doctrina y la liturgia con los decretos del Concilio de Trento. Sin embargo, contrario a su opinión, lo contrario es cierto. Este fue uno de los aspectos más destacados de la historia de la Iglesia, debido a la claridad de la doctrina y la disciplina. De acuerdo con Pico, el oscurantismo de la iglesia duró desde el siglo IV hasta el Concilio Vaticano II. Esta es una herejía, porque esto quiere decir que el Espíritu Santo abandonó la iglesia. Y esto es muy sectario y muy en línea con Martín Lutero, quien dijo que hasta él, la iglesia había estado en la oscuridad y fue solo a través de él que llegó la luz a la iglesia. La posición de Kiko es fundamentalmente la misma, solamente que Kiko postula el oscurantismo de la iglesia de Constantino hasta el Vaticano II, o lo que malinterpretan el concilio Vaticano II. Ellos dicen que son apóstoles del Vaticano II. De este modo justifican todas sus prácticas heréticas y enseñanzas con el Vaticano II. Esto es un grave abuso. ¿Cómo puede ser oficialmente admitida esta comunidad en la iglesia? Esta es otra tragedia establecieron un poderoso grupo de presión lobby en el vaticano hace al menos 30 años y hay otro engaño en muchos eventos presentan muchos frutos de conversión y muchas vocaciones a los obispos una gran cantidad de obispos están cegados por los frutos y no ven los errores y no los examinan ellos tienen familias grandes que tienen una gran cantidad de niños y tienen un alto estándar moral en la vida familiar. Esto es, por supuesto, un buen resultado. Sin embargo, también hay un tipo de comportamiento exagerado para presionar a las familias para obtener un número máximo de niños. Esto no es saludable. Y dicen, estamos aceptando la humana evite, y, y esto por supuesto, es bueno. Pero al final esto es una ilusión, porque también hay un buen número de grupos protestantes hoy en el mundo con un alto estándar moral, que también tienen un gran número de niños, y que también van y protestan en contra de la ideología de género homosexualidad y que también aceptan humana evite pero para mí esto no es un criterio decisivo de la verdad también hay una gran cantidad de comunidades protestantes que convierten un montón de pecadores personas que vivían con adicciones como el alcoholismo y las drogas por lo que el fruto de conversiones no es un criterio decisivo para mí y no voy a invitar a este buen grupo protestante que convierte a los pecadores y tiene una gran cantidad de niños a mi diócesis a participar en el apostolado. esta es la ilusión de muchos obispos que están cegados por los frutos.